Todos en algún momento necesitamos a veces tener un camino visible, marcar el norte de una forma más precisa y correcta. La mayoría de las veces improvisamos y obtenemos resultados que reflejan esa falta de planeación. Hemos creado una experiencia que permite a cada persona un reconocimiento interno de ese ser que ha olvidado hace ya mucho tiempo logrando ver con claridad lo que necesita para volver a conectar con el propósito y las acciones sobre todo de cómo llevarlo a cabo. Por eso hemos desarrollado el Diplomado Brujo del Interior el cual se divide en unos módulos. El primer módulo se llama Punto Inicial, este módulo vamos a mirar varios factores como el financiero, el relacionar, la adaptabilidad y disfrute del medio ambiente, y todo esto apuntando a algo que para nosotros es exageradamente valioso y es nuestra paz interior. El segundo módulo se llama brújula de riqueza, el cual vamos a mirar la esencia de la energía del dinero, cómo surge el dinero, cómo se procesa y cómo debemos nosotros aumentar nuestro valor interno para poder que ese mayor valor interno permita una obtención más sencilla del dinero. El siguiente módulo se llama es el módulo de Ciencia de la Felicidad y Fortaleza del Carácter, en el cual nosotros vamos a analizar cómo nuestro carácter se ejecuta en la vida diaria, porque a veces decimos tenemos una fortaleza o nuestro carácter es fuerte, pero no sabemos por qué lo es. El siguiente módulo se llama Los Miedos según las etapas de la vida. Dependiendo de la etapa de vida en la que yo me encuentre, en mi esencia va a presentar unos miedos y va a actuar según esos miedos y entenderlos puede hacernos nuestra vida mucho más sencilla. El siguiente módulo se llama personalidades, ese módulo me encanta porque es un módulo donde vamos a reconocer cómo cada uno de nosotros al nacer se configura nuestro ego y ese ego genera que nos conectemos de una forma con la oscuridad y de otra forma con la mejor versión de nosotros. Luego vamos a hablar del poder de mi luz y mi oscuridad donde vamos a hablar de las heridas de nacimiento que nosotros como personas tenemos que son abandono, agresión y rechazo y lo más importante es cómo se sanan esas heridas y al final vamos a resolver con el módulo de el poder de la coherencia y una vida con propósito. Por tal razón queremos darte una experiencia de transformación para que puedas aprender a conectarte con tu propósito y conectarte contigo mismo y te mostraremos los recursos para que puedas tomar ese camino con una mejor claridad y conocimiento.